Padre y del Hijo y del Espíritu Santo la gracia de nuestro Señor Jesucristo el amor de Dios Padre y la comunión que brota del Espíritu Santo esté con ustedes del Evangelio según San Mateo uno de los doce llamados Judas Iscariote fue a ver a los unos sacerdotes y les dijo ¿cuánto me darán si se lo entrego? y resolvieron darle treinta monedas de plata, desde ese momento Judas buscaba una ocasión favorable para entregárselos el primer día de los ácimos los discípulos fueron a preguntar a Jesús ¿Dónde quieres que te preparemos la comida pascual? Él les respondió Vayan a la ciudad a la casa de tal persona y díganle El maestro dice Se acerca mi hora Voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos Ellos hicieron como Jesús les había ordenado y prepararon la Pascua Al atardecer estaba a la mesa con los doce Y mientras comía Jesús les dijo es aseguro que uno de ustedes me entregará. Profundamente apenados, ellos empezaron a preguntarle uno por uno, ¿Seré yo, Señor? Él respondió, El que acaba de servirse de la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va, como estaba escrito de él, pero hay aquel por quien el Hijo del Hombre será entregado, Más le valdría no haber nacido. Judas, el que lo iba a entregar, le preguntó, ¿Seré yo, Maestro? Tú lo has dicho le respondió Jesús en este día inminente ya mañana por la noche celebraremos la cena del Señor en aquella misa memorable en comunidad donde también se realizará el lavado de pies reconocemos proféticamente lo que hoy día Jesús dice se acerca la hora la hora definitiva no solo la de la cena la hora de la agonía en Getsemaní la hora de la soledad en el Calvario pero por sobre todo la hora de la muerte, que es la antesala de la resurrección. Y cuando se acerca esa hora, queremos pedir la gracia de perseverar con Cristo. Y cuando se acerca esa hora, nos alegramos de que hoy diga para con nosotros, voy a celebrar la Pascua en tu casa. Voy a celebrar no solo la cena pascual, voy a celebrar ese paso liberador en tu hogar, entre los tuyos. Pero para eso también tienes que estar dispuesto a vivir tu propia pasión, tu propia muerte, para que finalmente gocemos juntos del don de la vida que no se acaba. Celebrar la Pascua con el Señor en el hogar es disponernos en familia, a entrar en plenitud en el misterio pascual, no solo en Semana Santa, sino cada día. Creo, Jesús mío,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 te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga Dios Todopoderoso en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.